Aquí vamos a presentarles unas nuevas luces que tenemos en casa, son las Rebel Light, este, estas luces famosísimas que pues, todos hemos visto en Kickstarter y en páginas de internet y todo hoy, pues ya están aquí disponibles, Orgullosamente somos la segunda tienda en el mundo en manejar este producto. Revolite tiene la luz delantera, va a ser blanca, la luz trasera, va a ser roja. Esto, como cualquier digamos, sistema de luces estándar. La instalación de las Revolite es todo un tema, realmente es no, no complicado, pero laborioso si lo es. Entonces, siempre eh, con gusto se nos podemos instalar. En nuestras instalaciones no tienen ningún costo. Así es como viene el producto, eh, las Ramolite funcionan solamente en llantas 700 y en 27 también, pero realmente el 27 está como obsoleto casi casi, 700 funciona desde un 23 hasta un 37, me refiero al ancho de la llanta, eso va a ser importante para que pues, siempre tenga el perfil adecuado, eh, la distancia por la llanta para que se vea la luz y el sistema viene ya con todo aquí, es decir, sus cuatro aros, eh, con focos LED, sus imanes, sus ajustadores, todo tipo de cosas, la batería, los cables de USB y, pues, bastante ligero, ¿no? Justamente para eso lo hacen en este tipo de empaque, para que lo cargues y veas cómo no le aumenta peso a tu bici y, pues, súper, súper buena idea. Chequen. Acuérdense que usar luces es súper importante, eh, funciona mucho mejor que cualquier banda reflectiva o, de cierta forma, un reflector. Acuérdense que esto emite su propia luz y, pues, justamente con ello, pues, te ayuda a que te vean desde mucho más atrás o desde mucho más lejos.